Que 30 carreras impulsadas Entre clase A y A. Base llena lado para los gigantes Está en una emboscada El derecho Ángel Castro batea Tyler Marinkov. Información de presidente La mejor cerveza, el verdadero sabor Imagínate Moisés Sierra ya está en el círculo de espera claro. La red donde todo es posible. Un par de indiscutibles y un pelotazo en este episodio. Meten en problemas a Ángel Carlos. El lanzamiento liso se fue con este picheo. Para Tyler Marinkoff. De la casa de poder de los gigantes. Tanto Hoskins que está en la inicial como este Marinkoff. Bueno, Hoskins fue compañero de equipo de Dylan Cousins El refuerzo de las Águilas Y ambos formaron una tremenda pareja de bateadores de poder Con Redding, el equipo AA de los Phillies de Filadelfia Buen lanzamiento ahora La bola rápida en la esquinita de adentro de Ángel Castro Para poner el conteo a su favor ahora Una bola, dos strikes para Marinkoff Ese es el secreto de los lanzadores Poder colocar a los picheos el dominio, del de, repertorio. Cuando eso no ocurre, hay problemas. Otra vez Castro viene con su oferta abierta y baja, vino con un slider 2 y 2. El <risa> Marinkoff. <risa> Cierra un solo out. 5 <risa> en quinto primeros en el draft se llevaron a Eloy Jiménez. Línea, vejita al central, viene anotando el de tercera, también viene para la goma el de segunda. Safe, rápido. ...de la pelota con Coca-Cola, siente el sabor, Seri más, lujo y calidad al precio que puedes pagar. Estamos en Bonao, Jarabacoa y San Francisco de Macorís. Seri más. 809-296-2 Si vemos Batió un picho rompiente Ligeramente <tose> le... Rosa salió con buen brinco desde segunda Y pudo anotar sin problemas Así que dos carreras temprano David Rosario